ese ineludible debate entre el rendimiento pero también la legitimidad de las instituciones europeas que a menudo se ha puesto en tela de juicio por parte de la ciudadanía en los últimos tiempos y la primera pregunta que yo querría plantear a quienes nos acompañáis hoy en esta conversación es precisamente de qué forma la pandemia ha puesto en jaque ese sistema de gobernanza europea esos mecanismos de tomas de decisiones qué, qué experiencias podemos extraer y cómo podemos convertir esta situación en una oportunidad para mejorar cualitativamente la gobernanza democrática de las, de las instituciones. Muchas gracias al Instituto 25M por, por, bueno, por este espacio. ¿no? Estoy encantada de poder estar en una mesa tan, con, con, con Walter y con Joan. Bueno, yo sobre la cuestión del impacto político de la pandemia en la, la gobernanza de la Unión Europea, Destacaría, destacaría tres elementos que ya han ido saliendo ¿no? a lo largo, a lo largo de, del debate. En primer lugar, el, el déficit histórico de, de, la, de la Unión Europea como institución de, de parte y lejana de la, de la ciudadanía. ¿no? En, en segundo lugar, eh, los fondos europeos y cómo se distribuyen asimétricamente. Y en tercer lugar, eh, la idea de, de incertidumbre y de futuro de la gente joven en Europa. Ursula von der Leyen, en, en el discurso del SOTEU, eh, que es el debate de Estado de la Unión, dijo que, que 2022 tenía que ser el año de los jóvenes y, y que estos debían eh, participar en, en todos los debates sobre el futuro de, de Europa. Pues bien, bueno yo he podido, como diputada joven, he podido participar en, en alguno de esos debates en, en Estrasburgo y lo que os puedo contar es que, es que el sistema funciona como una pescadilla que se muerde la cola ¿no? es, eh, se pueden hacer tantos foros como se quieran hablando de identidad europea se, puede, se pueden firmar declaraciones conjuntas se pueden buscar frases eh, efectistas para acercar a la Unión Europea a la gente pero al final el, el núcleo el núcleo duro permanece permanece inalterable, porque eh, la gobernanza de la Unión Europea funciona a través de un mecanismo en el que las mediaciones entre las tres instituciones y los diferentes comités, pues favorecen una toma de, de decisiones eh, generando desigualdad y el mecanismo no, no acaba de funcionar. ¿no? También es de verdad que bueno, que en una, en una, como en toda federación, pues hay territorios pues, más dinámicos que otros, estados eh, históricamente más ricos que otros y ciudadanos y ciudadanas con situaciones económicas muy dispares, eh, pero que bueno, generalmente existen mecanismos conserv eh, conservadores no compensadores. El problema en la gobernanza de la Unión Europea mm, es que funcionó eh, desde el año, hasta el año 2005 como, como un mecanismo de modernización de las infraestructuras y armonización de las industrias nacionales. Con, con un gran, gran costo para, para nuestro país y desde el 2007, desde la crisis económica, empieza a operar bajo unos criterios neoliberales y austericidas con, con gravísimos efectos para la ciudadanía europea. Y desde la pandemia pues parece que se ha reencontrado con que las instituciones pueden cumplir el mandato democrático de, de las sociedades avanzadas y servir como protectoras de, de las sociedades eh, pues desarrollando instrumentos y políticas eh, cuando son necesarias. La gravedad de la pandemia eh, al final, pues, al, por suerte ha conllevado el abandono de esas máximas eh, neoliberales eh, y la idea de, de, un, de, de un Estado que interviene eh, ya no está en cuestión. La idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión. Es precisamente el paradigma en el que estamos eh, y, y por mucho que esto sea una buena noticia, hay que, hay que ser cauto también porque no necesariamente un estado interventor es una institución eh, reequilibradora. ¿no? Puede ser simplemente una organización que interviene en, en los mercados o que lanza un paquete de, de estímulos, a subvenciones o tipos de interés, pero destinado a un grupo de personas y, y empresas que son los que han salido beneficiados de los años locos del neoliberalismo. Y, y tampoco se trata de, de sacar una lista de agravios del pasado, pero, pero sí de no volver a repetir una y otra vez el mismo error. no Cuando en 2011 decíamos que, que los beneficios se privatizaban y se socializaban las pérdidas, estábamos en la segunda, la segunda parte de, del eslogan. Ahora el Banco Central Europeo y los estados han impulsado un paquete gigantesco de estímulos y esta implementación de los fondos tiene que servir para garantizar un futuro a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión y no para mantener el business as usual como hasta la crisis. ¿no? Por, eso, por eso es necesario que, que la inversión pública esté acompañada de, de un reequilibrio fiscal a las grandes empresas y sobre todo de mucha discusión política. Y eso no quiere decir que, que sea ineficaz, quiere decir que un criterio político y democrático en la gobernanza de la Unión Europea es el garante del derecho ciudadano a decidir cómo se construye su futuro y no como un apunte contable de, de una estrategia determinada, redactada por un tecnócrata de la, de la Unión, de la Comisión Europea. Entonces, bueno algunos puntos que yo creo que, que tenemos que, que trabajar para, para avanzar a ese, hacia ese equilibrio. Eh, que tampoco elimina la arquitectura neoliberal de la, de la Unión Europea post Tratado de Islboa, pero, pero que son unos mínimos bastante ambiciosos al mismo tiempo para, para avanzar hacia la dirección correcta en primer lugar. Eh, cuando hablamos de reforzar el pilar social no solo hablamos de que haya más inversión en sanidad y educación, estamos hablando de tener muy en cuenta que la concentración bancaria sin una mayor supervisión, transparencia y control es un peligro para la estabilidad de los estados de bienestar. Eh, en segundo lugar, el tema de la ejecución de los, de los fondos europeos, ya, ya se han puesto aquí de relieve pues, algunos de los problemas que, que pueden conllevar. ¿no? Es un paquete de medidas muy necesario, eh, pero pueden implementarse de, de diferentes maneras, con resultados muy, muy distintos y en muchos países son pocas las empresas que, que tienen capacidad para licitar y ejecutar parte de esos contratos. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que, aquí que reforzar mucho la idea de que, de que toda la implementación se tiene que hacer bajo criterios de justicia social, de equidad y de transformación de la, de la sociedad, porque si no va a ser eh, dinero barato para grandes empresas para adaptarse al cambio tecnológico. Luego otro tercer elemento, por no, por no enrollarme mucho más, eh, el tema de la unión fiscal. Eh, los resultados de Alemania apuntan a que puede haber un cambio también en ese sentido, porque Alemania siempre ha sido como uno de los países eh, más reticentes ¿no? a hablar de, esta, de, de fiscalidad. Y, y bueno, y hay otros, la, la amenaza de la extrema derecha, ¿no? el futuro como incertidumbre, qué va a pasar con la regla de, de, de gasto del 3%, todo esto son el dumping fiscal. Bueno, todo esto son temas en los que, en los que nos tenemos que, que centrar para que haya una profundización democrática. También otros temas como la, la propia arquitectura eh, institucional. Walter lo decía, ¿no? el, el reforzar eh, el peso del Parlamento Europeo eh, dentro de, de los mecanismos ¿no? de mediaciones entre las instituciones europeas. Eh, todo, todos estos factores yo creo que, que, se, que se tienen que, que discutir eh, y, y sobre todo se, se tiene que, que avanzar hacia una dirección en, que, en la que Europa sea más social eh, y más cercana a la ciudadanía. Eh, estos límites que ya, que ya han puesto de antemano los estados y, y vamos los gobiernos de los distintos estados miembros, ¿crees que estos límites pueden suponer una crónica de un fracaso anunciado? Y si no crees que esto es así y realmente hay formas de reformar el proyecto europeo en un sentido democratizador, sin necesidad de, de abrir los tratados y de reformarlos, pues, ¿Qué condiciones crees que deberían darse para que esta sea una oportunidad realmente aprovechada y no acabe siendo un brindes al sol o, peor aún, un lavado de cara por parte de las instituciones y de las élites europeas? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Que la conferencia del futuro de Europa ha empezado de una manera muy caótica y, y muy poco transparente. ¿no? Ese, ese secretismo del que hablaba Juan Carlos Monedero en su en la presentación de, estos, de, estos, de este seminario, eh, creo que se ve muy bien ¿no? en, en cómo está siendo el proceso eh, de toma de decisiones eh, para la organización de la conferencia. ¿No? O sea, estamos en unos planteamientos en, lo, en los que no sabemos muy bien quién toma las decisiones y, y además eh, tampoco quieren que los resultados de por, por lo menos de los grupos de trabajo. Eh, formados por los parlamentarios nacionales, sean públicos. Entonces, eh, lo que yo veo es que, es que todo este proceso es, es una forma, un intento de acercamiento ¿no? eh, a, la, a la gente por parte de la Unión Europea, que como hablábamos antes, pues, pues tiene una crisis de, de legitimidad ¿no? histórica y, y esta es una manera ¿no? de, de intentar... Eh, sobre todo acercar a la gente joven eh, el proyecto europeo y creo que, que es un error pedirle, pedirle a la gente que, que participe eh, cuando ni siquiera digamos se da la posibilidad de influir en la toma de decisiones o sea la participación tiene sentido cuando tú puedes influir en la toma de, de decisiones sino para qué participas ¿no? para legitimar pues un proceso donde, donde al final pues, eh, no va a haber ningún cambio de lo, que, de lo que se está reclamando. Por lo tanto, yo creo que, que hay que mirar a la Conferencia del Futuro Europa como una oportunidad para dar voz a los que no la tienen. Y, y estos son, esto es la gente joven, pero también son, son los migrantes, los que no tienen carnet de ciudadanía europea, pero llevan 30 años Viviendo, viviendo aquí y todo, y todo lo que son los sectores eh, más excluidos de, de esa Unión Europea. ¿no? Eh, porque, porque al final eh, pasa que, que, que se mantiene el status quo y, y se invisibilizan realidades que, que son las que, que son los verdaderos pilares de la, de la, unión, de la unión. Entonces, yo, que estoy participando en esto en, en primera persona, ¿no? creo que, que tenemos que hacer un, un esfuerzo eh, por, por llamar la atención de las instituciones, de decir, no nos podéis decir que no se va a reformar ningún tratado antes de que haya conclusiones de nada. O sea, todo lo contrario, deberíais estar abiertos a a, a escuchar eh, los posibles y, y, a, y a tener presentes los posibles cambios que se vayan, que se vayan a, a poner encima de la mesa durante todo este proceso participativo. ¿no? Eh, es que si no, de verdad, no sé qué sentido le ven a, a un proceso así, ¿no? El intentar eh, legitimar vía participación ciudadana. Igual acaba pasando de que, que esa participación pues ni siquiera se da a los niveles eh, en los que les gustaría. Pues porque ya digo, cuando cuando un ciudadano eh, una ciudadana se le pide que participe, pero le dicen que, que lo que diga ¿no? no va a tener ningún tipo de repercusión, pues ya, ya me diréis qué, qué sentido tiene. ¿no? Bueno, por responder un poco a, al tema de, de la construcción de alianzas. ¿no? Eh, de cara a esa profundización democrática de la Unión Europea yo creo que que esta, que la reflexión sobre la idea de incertidumbre ¿no? y, la, y, el, y el futuro de Europa es interesante también para construir ese sujeto político eh, transformador de la, de la Unión Europea creo que dentro de la Unión Europea hay, hay sobre todo mucha gente joven que mira, pero, pero también grupos sociales históricamente excluidos, ¿no? que, que mira al futuro con incertidumbre, que la incertidumbre forma parte de su, de su vida cotidiana. Y, y yo creo que, que el concepto de Guy Standing, de, de precariado, ¿no? es una nueva clase social eh, que, está, que sufre ¿no? inestabilidad en el empleo y, y, y tiene un salario bajo, eh, puede ser digamos, el, el vínculo eh, entre diferentes sectores sociales, ya pueden ser los las, las personas jóvenes, las mujeres, las personas migrantes, pero también las pequeñas empresas y, y las personas autónomas. O sea, cuando hablábamos de, de esa desigualdad, eh, de esa simetría en la distribución de los fondos europeos, también estamos hablando de que en España el 90% del tejido productivo eh, son de pequeñas y medianas empresas y, toda, y, y es <risa> probablemente... Eh, la batalla que, que hay que dar para que puedan acceder a, eso, a, esas, a esos fondos y no se los queden otra vez las grandes empresas ¿no? y volver a repetir el mismo error. Entonces, esa construcción de alianzas evidentemente no puede ser solo nacional, tiene que ser, tiene que ser a nivel europeo y eso es un, un ejercicio que se tiene que hacer, yo creo, desde, desde la propia izquierda europea, que, que cuyo, cuyas alianzas ya están, ya están construidas, pero a partir de, de esa alianza política, eh, buscar las alianzas con los sectores sociales que tienen más potencial eh, y, y que tienen, digamos, eh, todas las de ganar, porque siempre han sido los perdedores de la globalización. Respecto a la pregunta que se plantea, es eh, cuáles podrían ser, Esto es una pregunta amplia y, de hecho, eh, eh, hemos abordado ya muchos, muchos elementos para. para para la respuesta, no. pero os leo la pregunta, ¿cuáles podrían ser los elementos de referencia para ordenar el caos global al que el sistema neoliberal nos ha llevado aplicando políticas que han devastado la naturaleza y empobrecido a las personas? ¿Cuáles son esos elementos de referencia para ordenar el caos global? Sí, breve, brevemente, yo creo que, que la primera pregunta no deja de reflejar... Eh de lo que hablábamos al principio, ¿no? ese, ese, ese, esa percepción de que Europa está muy lejos y es donde se deciden, se deciden las cosas sin que, nadie, sin que nadie sepa muy bien quién los está decidiendo y siempre con el punto de, de que es una institución de parte. ¿no? Y, y es cierto que, que, la, que la gobernanza europea eh, tiene como ese punto de, de esquizofrenia colectiva eh, en la que es necesario poner, poner un orden ¿no? y, y yo creo que los elementos que, que comentaban los compañeros, la, la combinación entre supraestatalidad y territorialidad, pues son elementos, son elementos clave. Yo tenía un, un profesor en la universidad que explicaba, que explicaba los diferentes tipos de federación ¿no? y ponía el ejemplo en el que hay una unas federaciones donde las competencias pues, son compartidas, no, no están bien definidas y entonces era como un, un bizcocho, ¿no? como, si, como si, la, si esa federación fuera un bizcocho y luego hay federaciones en las que las competencias sí que están bien definidas ¿no? y vendría a ser como una tarta por, por capas, entonces yo creo que tenemos que aspirar a esa, a esa tarta por capas, eh, dejar muy claras, le, le, abordar los problemas eh, de la tensión entre la globalización y la soberanía y definir muy bien las, las competencias, eh, porque si no, Luego también esto eh, repercute en la dificultad que tiene la ciudadanía para rendir cuentas. ¿no? Muchas veces se, se responsabiliza eh, pues, a los gobiernos o a la Unión Europea de cosas que se hacen en los gobiernos o a los gobiernos de cosas que hace la Unión Europea y lo mismo y, y en nuestro estado pues eh, a, eh, todavía aún más ¿no? por, por el estado autonómico que, que tenemos, con lo cual. Pues, pues yo creo que estos dos elementos, el, el, el tema de, de definir bien la supraestatalidad y, y la territorialidad, pues son clave.